Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter En el capítulo de hoy vamos a ver cómo hacer que nuestro código luzca mejor para que sea más entendible y más fácil de modificar en el futuro Puede parecer un tema trivial, pero ya que nuestro código habla por nosotros hagamos que hable bien Si tienes ganas de participar en el canal puedes sumarte a nuestro server de Discord o apoyarme a través de Patreon como lo hacen todas estas personas Ahora sí, vamos al video. A modo de ejemplo, lo que vamos a hacer es trabajar sobre la aplicación de control de gastos y vamos a tratar de refactorizar en principio la homepage, ya que es una de las vistas más complejas y le incorporamos un montón de funcionalidad Lo primero que quiero refactorizar es algo que surgió en el vivo de Flutter for Web que es la necesidad de excluir algunas funcionalidades en algunas plataformas ya que algunos plugins no funcionan por ejemplo en web ni en desktop el caso puntual era este Setup Notification Plugin que lo que yo había hecho en el capítulo para Flutter for Web es agregarle este chequeo de que si estamos en Web hago un return y no hago la configuración pero eso tiene problemas ya que ahora en el futuro cuando salga Flutter for Desktop voy a tener que agregar un if para que si estoy en Desktop tampoco voy a tener estas notificaciones al menos inicialmente y después en Desktop podría ser que las tenga en macOS pero no las tenga en Linux y si las tengan Windows, entonces eso empieza a complejizar la cantidad de chequeos que tengo que hacer acá y no es algo que quede bonito en el código. Recordemos que el código lo escribimos para los programadores, no para las computadoras. Las computadoras leen Assembler y la legibilidad es importante porque tanto nosotros como otras personas en el futuro van a querer modificar este código y hacer que sea fácilmente modificable es un feature importante en nuestro código. No podemos solamente conformarnos con que el código ande y nada más, lo mejor que podemos hacer con este tipo de plugins que trabajan aislados del resto de la aplicación, en este caso lo único que estamos haciendo es un setup y seteando un callback para escuchar esa notificación y cuando esa notificación llega poder hacer un cambio a una vista, en este caso cuando tenemos plugins así bastante aislados que no dependen de un contexto, lo mejor es moverlos a una clase propia que no sea un widget y proveerle lo que necesite la librería para trabajar. En este caso, lo único importante a nivel de Flutter es este On Select notification que lo que nos permite es que cuando alguien a la notificación se ejecute este código y en este caso abrimos la homepage. También tenemos el onDidReceiveLocalNotification que en el caso de iOS nos muestra un diálogo si tenemos la aplicación abierta, por ejemplo. Y después tenemos el tema de hacer el setup de la notificación que no tiene nada que ver con el contexto por lo tanto también lo podríamos ver, entonces lo que vamos a hacer es crear una clase a la cual le podamos pasar los callbacks necesarios para poder mostrar las notificaciones y después vamos a ver cómo hacer para soportar el tema de web o no web vamos a crear una nueva carpeta se llame notifications y dentro de ella vamos a crear un archivo que se llame local notifications vamos a crear una clase abstracta para empezar ¿por qué abstracta? porque es una clase que no quiero que tenga implementaciones la voy a usar como una interfaz, DART no tiene interfaces sino que usa clases abstractas como interfaces y luego lo que voy a querer es tener una implementación concreta para mobile y una implementación concreta para web de esa manera lo único que voy a tener que hacer después es intercambiar cuál es la implementación que quiero usar si la de web o la de mobile Local notifications, y como dijimos, vamos a tener que pasarle dos cosas a esta clase: una es una función que se llame on the on the local notifications y la otra que se llame onSelectNotifications. Mi recomendación es que cuando utilicen callbacks que se los van a pasar a otra librería, es traten de utilizar los mismos nombres, entonces es más fácil después cuando uno lee la documentación saber qué es lo que está pidiendo en cada caso, el onSelectNotification tiene que tener esta estructura y en el caso de onDidReceiveNotification esta otra luego vamos a tener un método que se llame init para que configure todo lo necesario para estas local notifications. Y luego vamos a dejar el método abstracto para que lo implemente alguna de las clases hijas. Vamos ahora a crear una clase concreta. Que sea el mobile local notification. Y vamos a decirle que extienda del local notifications. Este mobile local notifications. Va a tener un constructor que va a pedir dos parámetros, uno para el onSelectNotification y el otro para el on notifications Vamos a cambiar un poquito acá, vamos a utilizar los tipos que tenemos ya definidos en, los, en la librería para que sea un poco más legible, vamos a definir que el onSelectNotification es más, vamos a hacer si esto no lo vamos a poner acá. Vamos a hacer que mi local notification solo tenga un método init. Por lo tanto, vamos a definir si en mi mobile que voy a tener un select notification callback que viene de flutter notification y a su vez voy a necesitar un did Receive notification callback. Estos dos callbacks son específicos de mobile, por lo tanto no necesito pasárselos sí o sí a mi clase local notification genérica vamos a decir que esto es un required y acá vamos a tener que implementar el método init para la clase mobile notifications el método init básicamente lo que queremos que haga es que tome todo este conjunto y lo quiero ejecutar dentro de mi método init el método setup notification me lo voy a llevar de esta clase ya que no es usado en ningún otro lado y lo vamos a definir como un método privado en la clase Mobile Local Notifications. por último necesitamos el plugin este, entonces lo vamos a definir como un atributo de clase vamos a definir los final para que no se puedan reasignar y que se tengan que crear al principio, entonces en este caso mi local notifications plugin lo puedo inicializar en el constructor ya que no tiene ninguna ningún ya que no tiene ningún parámetro y de esa forma ya no tengo ningún error si quisiera limpiar un poco la sintaxis podríamos hacer nuestro init asincrónico y en vez de usar el den podríamos usar una sintaxis más agradable pero por ahora va a estar bien Ahora que tenemos nuestras clases, vamos a utilizarla, vamos a instanciar en el caso, si es web, vamos a hacer un return. Y si no es web, vamos a hacer una nueva instancia de Mobile Local Notifications. Tenemos que pasarle un on Notification y vamos a decir que ejecute el on Notification nuestro y para el caso de onDeedReceiveNotification, utilizamos el método local y sobre esta clase vamos a llamar al método init vamos a importar esta clase y ya de esa forma tenemos la misma funcionalidad que antes pero ahora la parte específica de mobile la tenemos encapsulada en una clase los dos callbacks no los podemos meter en esa clase pues son específicos de esta pantalla. Hasta ahí vamos bien, ahora lo que queremos hacer es evitar hacer esta pregunta de si estamos en web o no, entonces para eso lo que nos gustaría poder hacer es decir que tenemos una variable que es de tipo local notifications y la queremos obtener utilizando GETIT que es nuestro inyector de dependencias de esa manera lo que queremos hacer es evitar hacer este case WEB en esta parte del código y una vez que tengamos nuestra, nuestra instancia de local notification lo que vamos a querer hacer es llamar al init y acá vamos a hacer un cambio mejor vamos a decirle al init cuáles son los callbacks sobre, sobre los cuales quiero que trabaje en lugar de pasárselo por el constructor se los quiero dar por el método init, así queda más flexible. Ya no necesito pasárselo por el constructor a la versión mobile. El resto del código queda igual, ya que ahora en el init ya tengo los dos callbacks y ya los puedo setear, no habría ningún problema. Haciendo este pequeño cambio de recibir los callbacks en el init en vez del de constructor específico, puedo hacer esto. Pero si ejecutamos ahora el código, este getIt lo que hace es tratar de buscar dentro de las clases que tenemos configuradas, una clase de la instancia local notifications y trata de volvernos instancia. Entonces, para que esto funcione, primero tenemos que hacer el setup de esta clase local notification. Nosotros tenemos un archivo de di.dart donde inicializamos todas las clases que están registradas. Teníamos un, un factory para Firebase Out, teníamos la Shared Preference, teníamos nuestro login state y lo que vamos a hacer acá es registrar una instancia que sea un singleton porque no necesitamos más de una instancia y acá deberíamos instanciar nuestra Mobile Local Notification, la importamos y en este caso como nosotros queremos instanciar la Mobile Local Notifications y registrarla en GetIt pero en realidad queremos que la gente la consulte como un Local Notifications tenemos que decirle a GetIt que el nombre de la clase con el cual el tipo el tipo de clase que queremos registrar, en realidad es un local notifications y para este local notification le vamos a estar pasando un hijo. Ahora bien, acá vamos, todavía estamos en el mismo lugar que antes, donde si web trata de pasar por acá, esto va a fallar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear una nueva clase que también extienda de local notification pero que sea exclusiva de web. Y lo que vamos a hacer acá dentro es hacer un método vacío, no op, no operation, no va a hacer nada. Entonces cuando alguien instancie esta clase y se llame al método init dentro de mi widget, esto no va a hacer absolutamente nada. Para usarlo, lo que deberíamos hacer ahora es preguntar que si web queremos hacer una cosa y si no queremos hacer otra en el caso de web vamos a insertar un web local notifications y en el caso de no web directamente vamos a instanciar un lo mobile local notifications si más adelante tenemos soporte para web, podemos cambiar la implementación acá o utilizar la misma mobile si utiliza el mismo plugin o si no podemos implementar push not eh, local notifications a mano con otra técnica siempre y cuando después respetemos que los callbacks que tenemos que llamar tienen que recibir estos ciertos parámetros. Esta técnica de crear una clase base y luego crear implementaciones específicas para diferentes funcionalidades o plataformas también nos puede servir por ejemplo para hacer un, que una parte de nuestra pantalla se dibuje de una forma en web y de otra forma en mobile además si en el futuro aparece soporte para Flutter for Desktop y no se maneja igual que el de Mobile podemos tener otro otro if else para preguntar si estamos en desktop y si estamos en desktop tener una implementación propia de las local notification para desktop lo siguiente que me gusta a mí también limpiar una vez que ya tengo la funcionalidad. Si ¿sí? esto yo en general lo primero que hago es hago la funcionalidad, veo que me guste la idea para dónde va y recién ahí trato de hacer el refactor, es decir, no me pongo a hacer cambios o estas optimizaciones antes de tiempo ya que me parece que es una pérdida de tiempo porque me puedo arrepentir y mi pantalla puede mutar para otro lado y todo ese esfuerzo que puse en separar mis widgets o mis funcionalidades en otras clases puede terminar en la basura. Entonces, una vez que yo ya tengo mi pantalla y estoy conforme con cómo se va a ver y creo que va a seguir por ese camino, me gusta tomar mis métodos build y tratar de hacerlos más legibles. De uno de los problemas de los que sufre Flutter al momento de definir nuestras interfaces es algo parecido a lo que sufrió JavaScript con el llamado callback hell, donde teníamos callback anidados que hacían que nuestros códigos se vean tremendamente horribles por la anidación de callback con callback con callback eso desaparece con el uso de promesas y de la zinc await en Flutter anidando widget empezamos a ver estos patrones donde se empieza a armar grupos de indentación así como gran curvas si se quiere y que al final tenemos un montón de paréntesis llave paréntesis llave corchetes paréntesis llaves en este caso no se, está bastante restringido porque yo separé cosas en funciones, ese es un lindo hack al principio, pero llega un punto que no es suficiente. También hay que pensar que en algún momento puede ser útil que nosotros cuando miremos el método build podamos ver una idea macro de qué es lo que está haciendo esa pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el build así como está acá, yo veo que tengo mi scaffold, mi scaffold si yo veo tal como está acá, acá seteo. vamos al body, no me interesa tanto el resto. Si yo quiero analizar qué está haciendo el body, el body tiene una columna, esa columna tiene un selector, luego tiene un stream builder, donde muestro los datos de un mes, o si no hay datos muestro un widget empty, que está vacío, entonces por ahí este widget empty lo podría mover a otro widget, para no tener que leer qué es un qué significa un widget vacío sino no me interesa saber que el widget vacío tiene una columna, tiene una imagen, tiene un texto, yo esto por ejemplo lo movería y para eso yo tengo una carpeta que se llama UI entonces acá por ejemplo yo cre podría crear un widget que se llame no widget Creamos un widget stateless e importamos materia, la librería de Material. En el build yo puedo tomar todo este widget. En este caso es bastante fácil porque el widget no tiene datos, lo único que tiene son traducciones. Las traducciones no hay ningún problema, me las puedo traer desde mi contexto. y con eso ya tengo mi propio widget para decir que no tengo datos entonces acá directamente puedo pasar el no data widget y esto queda un poquito más limpio y son menos línea de código para tratar de entender qué es lo que está pasando si yo en algún momento cuando estoy leyendo esto quiero saber qué significa que no haya datos puedo venir acá y jugar con este widget de manera aislada lo mismo podría hacer con este Expanded Center Circular Progress Indicator y crearme un widget de, que se llame Loading Widget. Ahí hay que hacer un poco de balance entre cuántos widgets me conviene hacer y cuántos no. No porque el widget tenga un costo, sino que por ahí no se justifica, salvo que lo use en decenas de lugares. Si en un montón de lugares uso estas tres widgets siempre de la misma forma, por ahí me convendría hacer un Loading Widget y usarlo para agregarlo más fácil. Si sí, vamos a ver otra cosa que teníamos acá, era este selector. Este selector es el que tenemos arriba para hacer los meses y este sí nos conviene llevarlo a un nuevo widget, ya que para empezar tiene un montón de funcionalidad que se la estamos agregando a la homepage para manejar el estado del selector cuando por ahí a la página, a la homepage no le interesa tanto el estado del selector sino solamente qué página está seleccionada. Y podemos repartir la responsabilidad entre nuestras dos clases. Vamos a hacer un widget que se llame Mon Selector slider. Porque en este caso el selector se puede. se cambia haciendo un slide hacia la derecha y hacia la izquierda. Y vamos así crear un stateful widget. Porque ya sabemos que esto va a ser un stateful widget porque tenemos que manejar el estado particular de este widget si vamos a ver desde el punto de vista de qué usa nuestro widget nuestro widget le pasa un localization que no lo vamos a necesitar porque el widget lo puede obtener solo, es decir, este localization lo podemos obtener por nuestra cuenta por lo tanto en principio podemos reemplazar esta línea con la instanciación de nuestro widget cómo se va a dibujar nuestro widget vamos a tomar todo lo que hacía nuestro selector antes que era devolver un widget y lo vamos a cortar en nuestra en nuestro widget y luego este ya no lo, no lo necesitamos y luego nos vamos a llevar este método auxiliar que es el page, page item y lo vamos a poner al fondo de todo Bien, ahí estamos bien, vemos que tenemos la necesidad de un current page, por lo tanto vamos a venir a ver cómo manejamos el current page y lo que teníamos era un entero que nos dice la página actual en base al mes. Si vemos actualmente en este widget, el current page se utiliza en un page controller, ese current page se utiliza para hacer una query, y se utiliza para pasárselo al mod widget. Y se utiliza en una función que se llama dancingMod para ver cuántos meses hay en ese, en ese mes. Y se le pasa al mod widget como parámetro de mes. Es decir, que nuestro home screen tiene que tener control de cuál es el mes que está mostrando porque lo va a utilizar en diferentes contextos. Eso quiere decir que entonces a mí acá me conviene a mi slider. Que en lugar que. Me conviene que en lugar de que mi slider maneje cuál es el current, month, cuál es el current month, o el current page, dárselo por el constructor. De esa manera, generamos un atributo en el constructor y se lo pedimos cuando sea necesario. Vamos no a importar las localizaciones mientras tanto. Ahora, estoy es current page podemos decirle que nos fijamos cuál es el current page que tenemos seteado en nuestro widget, que es el que recibimos desde la homepage Otra cosa que vamos a necesitar, vean que acá el localization ya no lo necesito más, por lo tanto lo puedo borrar. Mi pantalla principal muestra widgets, no, no tiene nada de internacionalización. Vamos a llevarnos el controller, que este tampoco se está usando acá, porque ese controller es específico de este widget por lo tanto lo vamos a agregar al estado por lo tanto vamos a tener que agregarlo al init state pero solamente y acá utilizamos el current page del widget como inicializador del page controller y ahora en el home no necesitamos más nuestro widget nuestro initial state del homepage queda solamente para hacer un setup de las notificaciones. Parece que falta mucho, pero ya casi estamos. Acá lo único que nos estaría faltando es definir qué va a pasar cuando se cambie una página. Nosotros estamos diciendo que nuestro widget no tiene un control de cuál es el current page, sino que el current page se lo está pasando al homepage, por lo tanto, necesitamos una forma de decirle al homepage que la, nueva, que la página actual cambió. Es decir, necesitamos una forma de que, este valor de, new, de que este valor de new page llegue al home. Y para eso lo que necesitamos hacer es básicamente vamos a tomar este mismo atributo con el mismo nombre y vamos a decir que nuestro selector widget tiene un atributo exactamente del mismo nombre y del mismo tipo y vamos a necesitar pasárselo por el constructor también ahora en lugar de yo tener que llamar a Long page change yo puedo simplemente darle ese atributo que me viene por el widget al page view para que cuando cambie el mes el padre o sea el que me esté usando en este caso la homepage, se entere de que hubo un cambio en el new page y eso genere un rebuild de todo el widget tree si venimos acá lo que nos está faltando ahora decirle en nuestro mod selector es que cuando hay una nueva página lo que quiero hacer es tomar la base de datos y hacer un set state seteando el current page al new page que es lo que me va a emitir mi widget y volver a hacer la query para obtener los valores eso va a hacer que se reejecute mi build y por consiguiente se va a volver a instanciar el mod selector slider con el current page cambiado lo que va a hacer que se vuelvan a generar todos los page items y cada uno tenga el estilo correcto en base a si es el mes anterior o posterior y de esa manera yo moví todo mi selector a un nuevo widget y nuevamente queda el método body este queda mucho más legible otro cambio que me gusta hacer en general es el stream builder es súper útil pero no me gusta a mí en general cómo queda todos los if else acá con el, en un solo método build entonces hay veces que yo prefiero poder mover esto a un widget que tenga un poquito más de estilo sobre todo si este tipo de cosas las estoy haciendo todo el tiempo es decir si siempre estoy viendo si estoy listo o si estoy en loading o si tengo datos o si no tengo datos siempre es bueno tratar de encapsular esa funcionalidad para que después sea mucho más fácil trabajar con ella vamos a crear un nuevo widget vamos a llamarle string widget y va a ser un stateless widget acá Queremos tres funciones básicamente. Queremos una función para decirle que no hay datos, una función para decirle que estamos cargando, y por último queremos una función para decirle que tenemos que tenemos datos. Vamos a ponerle done. Vamos a poner importamos las librerías que hagan falta, agregamos las cosas al constructor que hagan falta, en este caso son no data Loading y Done. Vamos a renombrar eh, NotData por Empty y acá simplemente lo que vamos a hacer es copiar nuestro Stream builder Eh, pequeño detalle, nos estaría faltando el, el stream sobre el que queremos trabajar, entonces vamos a pedir que nuestro nuestro widget también tenga un stream ahí hacer todo final, entonces ah, tenemos un stream builder y preguntamos si la conexión está activa, que resolvió todo si sí, tengo más de un documento, lo que quiero hacer es retornar, estas funciones tienen que devolver widgets, si no esta no va a funcionar, lo que quiero hacer es retornar el resultado de la función DON. Y a esta función le tengo que decir cuál es el contexto y cuál es el dato con el que está trabajando. Podemos ir un paso más allá y pasarle el data.data .data para decirle cuál es el query snapshot que le vamos a pasar directamente porque no necesita conocer el async snapshot ya que el async snapshot solamente me sirve para saber si, si ya se resolvió el, el stream o si hay nuevos datos, ese tipo de cosas y que él se encargue de manejar la query nada más si no tengo datos llamo a loading retorno ese valor y le vamos a dar el contexto por si lo llega a necesitar, perdón, este es el empty y en el último caso lo que hacemos es devolver el loading. De esa manera tenemos un stream widget que es genérico y ejecuta siempre la misma lógica y lo podemos reutilizar en todas nuestras aplicaciones o en toda nuestra aplicación para mantener siempre el mismo patrón de estoy cargando, no tengo datos o tengo datos y eso vamos a ver cómo queda cuando lo usamos porque ahora lo que yo quiero hacer es utilizar mi string widget vamos a importarlo vamos a decirle que mi string widget es la query vamos a decir que cuando estamos en loading queremos dibujar este expanded center circular si después del loading no encuentro datos. Lo que quiero hacer es mostrar un no data widget. Y si en el don encuentro datos, lo que quiero hacer es simplemente mostrar mi month widget y lo voy a sacar de los datos, del data y ahí puedo eliminar mi stream builder desde mi aplicación. Si comparamos este método body, que ahora entra prácticamente en una pantalla, con el método body que teníamos antes, podemos darnos cuenta a simple vista que no, no, no, es, casi, no es ni siquiera necesario poner el otro al lado para darse cuenta la gran mejora que sufrió. Ahora, si yo quiero ver qué hace este body, yo puedo decir que tengo una columna, que en esa columna tengo un selector de meses y que después tengo un widget que me va a mostrar un stream, que si no hay nada me va a poner un loading con un center, un circular progress indication centrado, que cuando no hay datos me va a mostrar este datos no data widget y cuando encuentra datos me va a poner este mod widget y de esa manera quedó súper súper organizado en total tenemos unas 168 líneas de códigos empezamos como 200 y pico eh, si bien el número de líneas no dice nada, no dice mucho de las cosas eh, hemos acortado bastante el código para que sea más legible si esto lo extraemos a un widget propio porque lo usamos mucho podríamos tenerlo esto mucho más simple por ejemplo vamos a crearlo algo que le tienen que perder el miedo es a crear widgets. Los widgets son gratis prácticamente. Son muy livianos y no tienen prácticamente impacto en cómo se ejecuta nuestra aplicación. Ya que estos widgets que nosotros creamos y anidamos no son los widgets que después finalmente se crean para hacer el render en pantalla. Por lo tanto, crearlos y anidarlos no nos generaría un impacto. Este loading widget podemos utilizarlo ahora en nuestra pantalla y esto es una belleza de widget ahora y esto hace muchísimo más legible nuestra aplicación cosas a tener en cuenta ¿por qué uso funciones y no atributos? uso funciones porque las funciones se ejecutarían lazy si yo acá adentro quiero por ejemplo si yo acá adentro quisiera hacer un if con una variable que puede ser null y no lo hago en modo función ese if se va a ejecutar cuando ejecute este método body y eso podría hacer que la aplicación crashee no sé, en el loading, por ejemplo, cuando el loading no debería estar mostrándose las funciones lo que me, le permiten al string widget es solamente ejecutar esta función cuando tenga sentido ejecutarla y si no, por más que yo acá tenga cosas declaradas no deberían ejecutarse hasta que no se llame la función lo mismo el contexto yo le paso el contexto por si adentro de este loading hace otra cosa, yo podría hacerlo mucho más complejo, haciendo que el contexto cambie. De hecho, si nos fijamos, el, el contexto que estoy pasando es este, que es el más cercano a las llamadas, y también este método build tiene otro contexto por lo tanto eso también hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, este contexto no lo estoy usando, lo puedo poner como signo, como guión bajo, entonces siempre tengo que pasar el contexto más cercano que me interesa que conozca los métodos que, me, que voy a recibir así que bueno gente ya saben, traten de hacer su código legible, ya que ayuda cuando hacen preguntas para algún lado para entender qué es lo que están haciendo les permite a ustedes tener una imagen más global de qué es lo que está haciendo cada widget sin tener que scrollear durante un rato durante por todo el código les permite hacer modificaciones más simples sobre todo después de seis meses de, haber estado trabajando, de no haber estado trabajando en la aplicación así que créanme la legibilidad del código es súper importante y presten atención aunque sea una vez que hayan hecho la entrega o un deadline o lo que sea traten de buscar la forma de refactorizar su código para que sea más legible y les permita más flexibilidad en el futuro sin nada más que agregar por hoy les agradezco y espero que estos pequeños tips para hacer su código más legible les haya gustado.